¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo un nuevo vídeo al canal Me he comprado, como habréis visto en la miniatura del vídeo y en el título, la Nintendo Switch Bueno, con la que vamos a jugar Estos días bastante, me he comprado un juego Y bueno, lo que os quería enseñar Más que nada es que la abrieseis Conmigo Bueno, vamos a abrirla eh, Me he comprado un juego, ahora hablaremos de él y bueno, ver, Que lo hagamos bien Esto Se abre por aquí Vale, y aquí tenemos lo que va siendo la pantalla de la Nintendo, los mandos con los que vamos a jugar, que eso podremos poner o no, ya lo que queramos. A ver, vamos a sacar esto. Por aquí, ya. libro de instrucciones, cable HDMI. Esto, no sé muy bien lo que es, que si un cargador... O a saber, tú... Esto... Mira, oh. va esto, que sinceramente no, no sé para qué es, sea para algún tipo de modo de juego, pero bueno. A ver, qué más, que más, qué más. Tenemos esto, que creo que es, si no me equivoco, efectivamente, para poner aquí los joystick y tener un mejor manejo del juego. Como veis, me he comprado el de colores. Guay, la pantalla no es muy grande, pero bueno, chicos, nosotros intentaremos jugar en lo que va siendo la tele. Es la pantalla que la veis bien. Ahí está el trípode, y ahí por detrás con el logo. Tiene aquí los altavoces, muy guay. Esto es igual que lo de antes que no sabemos todavía para lo que es aquí. bueno ahí va el soporte que bueno es donde colocaremos nuestra nintendo para que no se caiga va así por aquí tenemos las ranuras del cable hdmi del usb bueno bien guardadico por aquí así que guay y todo guay bueno me he comprado un juego chicos el de TOA para poder jugar ya algún juego Dejadme abajo en los comentarios si queréis que lo suba al canal Está para Nintendo, para Nintendo 3DS Pero este es mucho mejor Lo vamos a jugar en la Switch Se va a ver en 4K Y bueno, tiene niveles adicionales del Mario Odyssey Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo dejar un like, como siempre, suscribiros Y bueno, jugaremos mucho Clash of Cards, lo tengo un poco parado porque... Mi móvil anda un poco roto y no puedo jugar bien a Crash of Cards. Así que intentaremos pegarle mientras un poquito fuerte a este juego. lo abajo en los comentarios si la apoyaréis o no. Y tal. Bueno, nos vemos chicos, eh. Hasta luego.